de creer en ti soñar y seguir adelante hay un camino por recorrer la vida es una aventura Especial por quien eres eh, valiente No te calles ante el miedo Tu voz deja huella Tu voz es la llave que despierta Abuelo, que apenas comienza La voz del surplus presenta. Escenario, el desfile semanal de artistas y talentos. Es hora de creer en ti. Escenario, rostros que dejan rastros. Mm -hmm. ¿Qué tal amigas y amigos de este su canal virtual La Voz del Sur Plus? Nos da muchísimo gusto volvernos a reencontrar como cada fin de semana, como cada viernes, hoy estamos acá listos con mucha alegría para compartir con ustedes este encuentro de artistas, de voces, de talentos, especialmente de nuestro querido Cantón y, por supuesto de la provincia y para el mundo entero a través de esta señal digital. Gracias por estar acá con nosotros en escenario, rostros que dejan rastros. Queremos saludar y agradecer a nuestros oficiantes como Son Clínica Dental San Francisco, Intercom, Equielec, Consultorios Médicos Martínez y por supuesto Alex Arts. Gracias por ese apoyo, por esa fuerza que nos motiva también a seguir adelante con este proyecto junto a Leonardo y todo el equipo de Escenario Rostros que dejan rastro. Un fuerte abrazo a todos ustedes. Bienvenidas y bienvenidos, no olviden compartir esta transmisión para que mucha gente más se entere de lo que está sucediendo acá en Catamayo, sobre todo en el ámbito musical, en el ámbito artístico. Así que les invito a compartir. Vamos entonces ya de inmediato en esta ocasión. Hemos invitado a un talento muy, pero muy querido, muy importante acá en nuestro medio Y si usted no lo ha visto, no lo ha escuchado, pues esta es la, la gran ocasión Para que pueda disfrutar, conocerlo A nuestro invitado en esta ocasión se trata de Cristian Flores Cristian, nos da muchísimo gusto tenerte acá en el escenario Bienvenido seas Muchas gracias, eh, primeramente buenas tardes a toda la audiencia Es un gusto para mí estar aquí Justamente en este lindo programa eh, tuve el gusto de, de observarlo, de ver las entrevistas que a otros colegas que han hecho y me parece un espacio muy bonito para el artista, yo muy agradecido con ustedes por la oportunidad que nos dan, sobre todo porque creo que en el mundo artístico estos espacios son, son importantes para el artista, para crecer, para hacerse conocer. Por supuesto, tú lo has dicho, para hacerse conocer, este es el propósito de este programa, hacer una ventana, para que mucha gente pueda conocer de lo que hay acá en Catamayo, porque ciertamente Catamayo es un, el, es un cantón pequeño dentro de la provincia, eh, de, a nivel del país, posiblemente un lugar muy pequeño, sin embargo, tiene mucho talento y mucha riqueza. Ejemplo, Cristian, que nos acompaña en esta tarde. Cristian, ¿eres tú nativo de acá, de Catamayo? Sí, nativo, justamente de aquí, de Catamayo. Mis padres, justamente, nacieron acá y... Vivieron acá mucho tiempo y en ese matrimonio pues nací yo y creo que ha seguido la trascendencia la entre mis hermanos y todos aquí oriundos de aquí de Catamayo Cristian, eres el... ¿Cuántos hermanos tienes en familia? ¿Cuántos son? Eh, somos cinco, cinco hermanos Ya, y de ellos, sí. eh, bueno, de todos ustedes, ¿alguien más canta en casa? ¿Tiene afición a la música, algún instrumento? Bueno, en mi familia... Por parte de mis padres soy el único, pero según me cuentan las anécdotas familiares, he tenido un abuelo que, paterno, mi abuelo paterno, que le gustaba mucho la música y justamente aprendió a tocar guitarra solo, solo, mm -hmm. solo, escuchando de la radio, yeah. eh, más o menos buscando las notas, así, entonando la guitarra y... Y justamente aprendió él así, solo escuchando en la radio. A, eso a te comentaron a ti, tus sí, papis. Sí, mis papás exactamente me comentaron. Y quizá eso fue como algo que te motivó a ti para dar esos pasos también dentro de la música. Sí, sí, eso justamente. A mí esto me nace desde la niñez. Siempre la mm. música me ha llamado la atención. Entonces, Bien. cuando me contaron esta anécdota, dije, wow, dijo eso es increíble que, mm -hmm. que mi familia vea músicos. Porque incluso en... en eh, por la parte de, de mi mamá también tengo tíos que han sido músicos Tengo primos también que aman mucho la música y están inmersos también en este medio ¿Cuántos años habrás tenido tú cuando empezaste como a cantar tus primeras melodías O a imitar algún artista? Recuérdalos un poquito de, ese, de esos primeros tiempos Bueno, eh, yo según lo que recuerdo... Desde niño a mí siempre, como le decía, me, la música me ha llamado la atención. Entonces, como que yo cuando era niño jugaba mucho a ser músico. Yeah. Y me cuenta mi mamá, en lo poco que yo, bueno, no tengo recuerdos tan, Claros. tan firmes, mm -hmm. pero claro, sí. Y mi mamá me cuenta que yo antes, pues, cuando era pequeño jugaba mucho a ser músico, que cogía mm -hmm. tarros por ahí, a estarlos tocando que los palos de la escoba incluso los cogía como micrófonos y me imaginaba un escenario y, y así cantaba. Y, y creo que desde ese momento he nacido y ya descubrí en verdad mi vocación, ya a los 14 años ya empecé con el medio musical, claro no abiertamente, pero empecé justamente cantando en la... Aquí en, en, la, en la iglesia, en la parroquia, yeah. cantándole a Dios Así uh -huh. empecé yo primero, cantándole a Dios y, Bueno, y todavía sigo, pero... ¿Y, y cómo, cómo fue esa experiencia? ¿Quién, ¿Quién te invitó, quizá el párroco? O, ¿O es tu mamá mismo la que te motivó? ¿Cómo llegaste a, a cantarle a, a, a Dios? Porque ese sí es, es, es otro nivel, Cristo Claro, bueno, y todo empezó desde la catequesis Yo recuerdo mm. que cuando fui alumno de catequesis y, no sé, siempre me llamaba la atención las personas, las monjitas, la manera de cómo ellas llevaban su vida así tan tranquila, tan alegre, y tenían esa espiritualidad con los jóvenes, tenían un carisma que, no sé, a mí me atrapó, me atrapó, entonces, cuando yo terminé de todo, todo el sacramento, todos los sacramentos, hasta la confirmación, recuerdo que me invitaron a un grupo juvenil, y ahí empezó todo, justamente ahí empezó. Eh, tenía unos amigos que cantaban justamente las Eucaristías en la iglesia, entonces dijeron: Bueno, vamos a buscar talentos para, para que empiecen a abrirse paso ¿no? en, en la música y sobre todo cantarle a Dios. Entonces ahí empezó. Y te llamó la atención? Sí, ser me llamó. Parte de los, yo los... la verdad no sabía hasta ese momento que, que tenía voz para cantar, yo uh -huh. simplemente. Eh, Hacían la prueba y todos cantaban y un amigo justamente me escuchó, me dijo, wow, dice, tú cantas bien, dice, ¿por qué no vienes al coro y nos acompañas? Y eso y te motivó empezó. aún más todavía, me Sí, y eso me, me motivó bastante, entonces ahí empezó todo. Cristian, por acá te están saludando desde Guayaquil, así que, bueno, ahí está Gia Flores, Kinde Ah, mi hermanita, eso. saludos hermanita, gracias por estar observando y, y sobre todo por, por apoyarme desde la distancia. Desde México también te envían un saludo. Saludos, corazón, dicen por acá. Rachel Luna Guzmán. <ríe> Richel. Bueno, esa es una historia muy bonita que tuve. <ríe> Justamente en las plataformas conocí a, a Rachel. Ella se puede decir es mi novia virtual, ¿Mm? pero he tenido bastante contacto con ella últimamente. Y saludos a ella desde México a, a mis nenas también que están por ahí. Mira ahí. Un y, saludo y, y, muy cordial. Que sepan que las estimo <ríe> mucho, que las amo. Y seguramente todo. es esto, ¿no? Tu talento de, de la música que te permite este tipo de conexiones, no solo con eh, nuestro entorno, sino a nivel mundial también. ¿no? Sí, sí. ¿Cómo le diré? A mí me gusta mucho explorar en el internet, ir a las plataformas y justamente descubrí una plataforma donde eran de, de artistas. Y le conocí a Rachel y es también una excelente cantante. ¿Ah, sí? Le comento, pues... es una excelente cantante y... Nos conocimos en la plataforma y bueno, desde ahí ya comenzamos a tener una, una relación con ella Y y sobre bueno, todo compartir ella, experiencias dentro de este campo de la música y justamente ella es de México y claro entonces como que es un amor a distancia, pero muy bonito <risa> Expresado a través de la música Cristian, ¿qué tal si nos sí, regalas es. una canción para irnos ya entonando y conociendo de tu voz, de tu talento, de lo que sabes hacer acá en escenario Rostros Quejan rostros ¿Cuál es la canción que tienes para iniciar? Claro, con mucho gusto, eh, vamos a hacer una cancioncita, un cover de un grupo justamente ecuatoriano eh, Se llama la canción Si supieras de signos diferentes Entonces a ver si es que les gusta y, y sobre todo que la disfruten ¿no? Igualmente eh, igualmente este un saludo especial para todos los que nos están observando Y sobre todo dedicada a esta canción, ya saben ya sabes para quién totalmente La persona a quien se la dedico ya sabe para quién es Muy bien, también nos está viendo José Vz. Le enviamos un saludo cordial Y a todos quienes nos están viendo Les invitamos a que compartan esta transmisión Vamos entonces en vivo Desde escenario Rostros que Dejan Rastros Aquí lo tenemos a Cristian Flores Con cariño para todas esas personas Que nos están observando Gracias, ¿no? Desde Catamayo No sé cómo decirte lo que siento Eres lo único que tengo Y en verdad me estás robando el sueño Pienso en ti no sé qué habrás hecho, nada importa. Ahora te miro hasta en la sopa y en cada peluche, en cada rosa estás allí. Pero tengo miedo de robarte un beso. Pues todo me sale mal sin ti. Es que te quiero y por ti me muero. Siempre lo quise decir. Si supieras que siempre estoy pensando en ti, que mi corazón sin ti no puede vivir. Te me clavaste, nadie te saca de aquí, no podrás. Salir. Podrás salir, tiemblo tan solo al rozarte las manos y me derrito con tus labios. No pasa un segundo, ya te extraño, porque a mí. Pero tengo miedo de robarte un beso, pues todo me sale mal sin ti.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 No podrás salir. Pero sé que tal vez yo no soy lo que quieres. Pero debes saber que yo vivo solo por ti. Si supieras que siempre Los aplausos para Cristian Flores Nuestro invitado, tremenda, potente voz Acá nos dicen Saludamos a Sandy Cango Excelente voz nos señalan Así es Saludos desde México hay mar Guzmán nos escriben también Sandy Cango Gracias por escribirnos, por estar atentos, por estar disfrutando de este programa, de este especial. A propósito, que también estamos estamos aún en el mes de las Madres, en el mes de mayo, y también yo creo que aprovechemos para saludarlas a ellas, Cristian, y desearles siempre lo mejor con esta música tan bonita, Cristian, y más aún cuando no has venido solo... Eh, para muchos que a lo mejor pensaron que estaba con pista, no es así. Estábamos en vivo, eh, Cristian ha venido con de, su amigo, el guitarrista Pablo, ¿no? Así que si, si quieres decir algo acerca de Pablo, es eh, un eh, amigo tuyo, te acompaña, siempre está en, eh, eh, contigo en tus presentaciones. Cuéntanos algo de Pablo, Cristian. Sí, justamente Pablo Jaramillo es un excelente amigo que... Sí. Conocí igualmente en el medio musical, justamente tocando para Dios, igualmente con él. Sí, hemos hecho música en las Pascuas Juveniles. Y me ha acompañado, justamente con él estamos armando un grupito de música para, para ver si es que se hace algo o no, como una bandita. Estamos algunos chicos y justamente él es el director de, de, ah, pues del qué. grupito. Entonces, creo que la música une a muchas personas y aquí en catamayo hay mucho talento y en verdad hay mucho talento escondido uh -huh. yo conozco a muchas personas que, que están así en, en el anonimato entonces eh, creo que lo importante aquí siempre serían estos espacios para que ellos se den a conocer así y es, cristian nosotros hay muchas personas, muchas estrellas que están escondidas, tú lo has dicho y que programas como estos es lo que permite justamente no solo a los músicos, sino a todos los artistas poder ponerse en el escenario para que podamos conocerlos y por supuesto apoyarlos. Vamos a seguir conversando aquí acerca de tus proyectos y todo lo que estás realizando luego del primer corte publicitario. Volvemos enseguida. Muchísimas gracias a nuestros oficiantes, al comercio, los emprendedores de acá de Catamayo, que son quienes están acá justamente apoyando para llevar este barco a buen puerto. Así que muchas gracias a nuestros oficiantes de Clínica Dental San Francisco, Intercom, Equielec, consultorios médicos martínez y por supuesto alex arts muchas gracias y quienes deseen sumarse al equipo de auspiciantes de este programa les invitamos las puertas están abiertas nada más pónganse en contacto con nosotros y si usted también que tiene el talento para cantar para interpretar algún instrumento desea eh, pasearse por acá en nuestro escenario bienvenida bienvenido O sea eh, no importa si está apenas iniciándose eh, simplemente tiene deseos alguna motivación no es un profesional, no hay problema. Véngase que acá en el programa tenemos la puerta abierta para todo mundo. Bienvenida bienvenido. Vamos entonces en esta ocasión a seguir conversando con nuestro invitado que ya nos ha puesto en un buen tono con esta hermosísima canción. Acá en el programa, Cristian Flores, la música. ¿Qué más te ha permitido, qué has logrado durante este tiempo que vas haciendo música? ¿Qué te ha permitido lograr? Cuéntanos Cristian. Bueno, lo, lo bonito de la música es que te lleva a todos lugares ¿no? a conocer a diferentes personas, diferentes culturas uh -huh. y, y sobre todo lo más importante hacer amistades creo que para mí eso es lo más valioso es hacer amistades con otras personas, con otros músicos y sobre todo llevar, llevarse bien ¿no? con ellos y sobre todo compartir experiencias, que eso es importante Uh -huh. Esos son frutos muy bonitos que a que uno le, le da la música, entonces creo que siempre hay que aprovechar cada oportunidad que, que se da. ¿Cómo es tu relación con los demás, con tus colegas de la música? Hay, hay muchos artistas, que hemos venido conversando que en Catamayo. Eh, ¿Cómo te llevas tú? ¿Cuál es esa relación que mantienes? Bueno, con algunos sí tengo una, una amistad grande, con otros sí un poquito distante, porque creo que. A veces las situaciones no da como para estar siempre todos juntos por ahí haciendo algo, porque creo no hay no hay oportunidades ni espacios para, para eso, pero como le digo, cuando hay la necesidad, creo que se debe se debe apoyar en lo que se pueda, ¿no? A otros artistas, hacer colaboraciones, ¿no? Sé. Claro. Así es. Eso es lo que tú has dicho, ser colaborativo, unirse, apoyarse mutuamente. Yo creo que esto no es una competencia, no pueden competir entre entre este mismo gremio, yo creo que sería el no, no aceptable, más bien apoyarse, yo creo que eso sería lo importante, Cristian. Claro, así es, y bueno, sí se sí, ha visto también en, en algunos artistas esa clase de egoísmo, de egoísmo y sobre todo, no sé, a veces como que hay artistas que solo quieren destacar y como que no dan oportunidad a otros, entonces, no sé, para mí eso es algo negativo, porque así como ellos han crecido, para un artista no es fácil llegar hasta sí. donde está, porque detrás del de, de, de trabajo que uno se hace hay muchas cosas que la gente no, no conoce, uh -huh. hay experiencias a veces buenas, a veces malas, y, y esas cositas pues uno solo las, las guarda en su corazón, uh -huh. y de vez en cuando, pues cuando hay la oportunidad se, la, se las cuenta, y porque ya quedan como experiencias, cosas que a uno le ha marcado y sobre todo como que le da esa fuerza para continuar. De esas experiencias que te han marcado, eh, deben haber muchísimas. Quisieras contarnos alguna de ellas, alguna especial que siempre, no sé, te ha motivado inclusive a seguir adelante, algo que te ha pasado dentro de este campo de la música. Bueno, a mí lo que siempre me ha gustado justamente con, con este ámbito de la música... Como le decía, era cantar a Dios, creo que es lo, lo más bonito que... Es la experiencia más bonita que he tenido, porque casi la mayoría de artistas como que es más mundana, ¿no? Le cantan más al mundo, pero creo que en mi caso fue, pues, lo, la primera puerta que se me abrió se me abrió fue con cantarle a Dios. ¿Y cuál ha sido la reacción de la gente cuando te, se enteraron de que también estás cantando para Dios, en la iglesia? ¿Qué, qué reacciones has tenido? Sí, hay gente que se acerca, te felicita, te dice wow, lo haces bien, eh, sigue, sigue adelante, nos motivan, nos motivan, sobre todo cuando hay carisma, porque no solo en un artista, no solo nomás es que tenga bonita voz y cantar, sino también tiene que saber desarrollarse, tiene que tener carisma, saber llegar a la gente, entonces no es tan fácil como, como parece. Claro. Eh, eh, esto es de preparación, justamente es de preparación. Hay que tener mucha preparación, sobre todo para poder dar un, un buen espectáculo. A propósito de preparación, ¿tú has seguido talleres, cursos, eh, no sé, dentro de la parte académica, o simplemente por ese don que Dios te ha dado, lo has ido eh, automáticamente puliendo, eh, te has ido formando... Tu, por tu propia cuenta ¿Cómo es? Cuéntanos bueno, Mi formación ha sido más, más Por mi propia cuenta Porque a veces los recursos No dan como para entrar a una buena escuela y, y estudiar Y no sé Para vivir de las artes Es un poquito difícil Para algunos se nos hace complicado Pero creo que hay algunos medios Que ahora se nos facilita mucho Para autoeducarnos Entonces yo por mi parte creo que el el tiempo que, que he estado en la música me ha ayudado bastante, me ha autoeducado. Claro, sí he tenido por ahí unas pequeñas clasecitas con amigos por ahí que me han ayudado, me han orientado, me han dado la mano. Entonces, todo eso como que va sumando, va sumando y las experiencias que uno tiene también, creo lo que el tiempo, formando, el tiempo claro. lo va formando Así uno, es. en verdad. Sí. Cristian, ¿qué canción tienes para regalarnos como segunda uh, intervención en este programa? Bueno, vamos a interpretar una canción de, de Juan Gabriel a nuestro estilo, se llama ¿Para qué me haces llorar? ¿Tú has llorado en alguna ocasión? ¿O la música te ha hecho llorar? Sí, sí, creo que todos, todos como humanos no tenemos esa sensibilidad, entonces hay a veces que la música como que nos... No, es que, es que a veces eh, Nos llega. A veces eh, se dice, bueno, el hombre... Las lágrimas son para las mujeres, pero no para los hombres. No, no, eso es mentira. Creo que todos, como seres humanos, tenemos sentimientos y a veces, a veces hay ocasiones que uno se siente así bien decaído, bien carisbajo. Entonces, como que a veces uno se refugia en lo que más ama, así en mi es. caso es la música. Así es, Cristian. Uno... Tanto como las mujeres somos seres humanos y siempre tenemos nuestra sensibilidad Y por supuesto a veces la música como que ayuda también para que nos pongamos así en ese plano muy sentimental Así que nos vamos a poner sentimentales con esta hermosa canción con Cristian Flores Aquí en el programa Escenario y el acompañamiento de su amigo Pablo en la guitarra Gracias, gracias Saludo para toda mi familia que está, que está justamente siguiendo... De transmisión para qué me haces llorar que no ves que más no puedo para qué me haces sufrir que no ves no puedo, yo nunca, nunca había llorado. Impresionante, excelente, muchas gracias. Bueno, ahí están los aplausos virtuales y de la gente que nos está viendo, muchísimas gracias. Bravo Cuñiz, nos escribe Nancy Chaunay. Ahí la familia, entonces, estoy muy orgullosa de ti, eres un gran cantante, una gran persona. Escribe la novia de nuestro invitado. No puedo pronunciar, eh, eh, ¿cómo se pronuncia el nombre de, de tu novia? Rachel. Rachel Luna. Bueno, ahí está entonces eh, los corazoncitos. ¿Quién más nos escribe? Nancy Chanai, Ya hemos eh, leído el mensaje. Bueno, y todas las personas que nos siguen viendo, muchísimas gracias en Guayaquil, Gia Flores. Gracias por acompañarnos en este programa y por apoyar, sobre todo, a Cristian, al talento nuestro, que en esta ocasión es eso lo que, lo que pretendemos. Eh, Podemos acá, en escena que los conozcamos y por supuesto que apoyemos desde nuestro lugar y a nuestra medida. Como podamos siempre, un granito de arena es importantísimo cuando nuestros artistas están empezando sobre todo y necesitan del apoyo. Así que muchas gracias entonces a todos ustedes. Vamos a seguir conversando con Cristian Flores, acá en el programa. Eh, Cristian, ¿qué sueños tienes? ¿Qué proyectos tienes? Eh, ¿Tienes ahora, quizá estás trabajando en algo o que quisieras lograr a futuro, Cristian? ¿Hasta dónde quisieras que la música te lleve? Bueno, creo que todos siempre queremos alcanzar el éxito, ¿no? Como artistas. La verdad es que proyectos ahora, estamos con mi amigo Pablo, justamente en la banda que tras, tras bueno, los comerciales estábamos conversando, eh, formar la ba una banda y sobre todo hacer música, a ver si es que logramos que Catamayo sea representado por una banda mm -hmm. que tenga éxito justamente en las afueras, porque creo es importante es importante que la gente conozca el talento que hay en Catamayo, afuera, afuera de claro. justamente de aquí de Catamayo, y si fuera posible inter internacionalmente también, mm -hmm. como, como hay algunos colegas también por ahí que, que están... ...teniendo éxito fuera, fuera de Ecuador. Así es, Cristian, muchas veces eh, es necesario dar un paso más quizá fuera de, nuestra, de nuestras fronteras... ...para poder... Eh, no es fácil, obviamente no es fácil, pero eh, es, eh, es importante atreverse a dar ese paso... ...para poder quizá ir subiendo, ir mejorando, ir conociendo también otros, otros espacios... ...y también dándose a conocer. Cristian... Ese, ese grupo, esa banda que estás, eh, o están junto con Pablo, están formando, están en ese proceso, eh, ¿qué tipo de música ustedes eh, eh, quisieran eh, cantar? Eh, ¿Cuál sería el enfoque que le están dando a este, esta agrupación? Bueno, eh, nuestro proyecto es no quedarnos estancados en un solo estilo, queremos variar un poco los estilos, no sé, explorar un poco de música, ponerle nuestro toque, uh -huh. ¿no? nuestro toque especial y ser versátiles, versátiles es la palabra justa para, uh -huh. para describirlo, y hacer de toda clase de, de música que se pueda, uh -huh. e incluso, no sé, ...tratando de, de buscar, no sé... ...otras formas de, de tocar instrumentos... ...o inventarnos nuestros propios instrumentos también. Hasta el momento, ¿cuántos integrantes están... ...están como que buscando eh, talentos? Por ahora creo que estamos cinco, ¿no? Eh, cinco personas o... ...cinco personas estamos justamente formando el, el grupo. Cinco o seis más o menos, Bien. sí. Entonces... Entre voces, eh, sí, sí, entre voces e instrumentistas. entre voces e instrumentistas. Estamos tratando de de, de, de hacer la, justamente lo que le decía, pues uh -huh. a ver si es que ese proyecto se da justamente aquí ¿Y el con apoyo, nosotros. Pero, eh, por lo general el apoyo es de, de cada uno de ustedes, ¿no? Quizás desde su propio bolsillo para poder eh, salir adelante, o están teniendo el apoyo de, de alguna organización, de alguna institución. No, no, eh, creo que todo sale ahora desde, desde nosotros. Pero sería Así importante se tener ese apoyo, ¿no es cierto? Que... Sí, sí, justamente conversábamos con algunos chicos que en verdad eso es lo que lo que falta, falta, no sé, alguna empresa, alguien que, que se interese, que, se interese que, que nos dé la mano, porque como sabe, es difícil salir, salir solos, es uh -huh. súper difícil porque... Eh, la música en, en sí es muy cara, muy cara, un instrumento, un instrumento bueno que suene bien eh, y es carito, entonces creo que eh, toca, por ahora nosotros nos ha tocado pues a nosotros mismos ver nuestros instrumentos, mm -hmm. guitarras, Autofinanciar. Bajos, batería, todo y ha tenido un costo, entonces creo que eh, ahí está pues el dilema nuestro, es salir o salir. El esfuerzo, al final, siempre vale la pena. Y sobre todo cuando tienes detrás de ti eh, la familia, que seguramente es ese motor que te impulsa, que te apoya. Empezamos conversando y nos hablabas de tu mamá, que fue quien te, te dio esas primeras luces. Háblanos un poquito más de ella. A propósito que estamos en este mes de las madres, háblanos un poquito más de tu mamá. Claro, wey. creo que para todos lo más importante en la vida es una madre, ¿no? Para mí es la persona más especial, yo como siempre digo, mami, tú eres, tú eres mi primera enamorada, yo siempre le, le digo, le jodo así, y creo que uno como hijo, a lo menos portarse bien es, es lo mejor, es el mejor regalo que se le puede dar a una mamá en, en la vida. No darle tantas preocupaciones, no no, sé, no, no causarle tan, tanto sufrimiento, porque a veces los hijos somos como un poquito tercos en ese sentido, a veces nos como que nos rebelamos, pero claro. siempre las mamás están ahí, así seamos el peor hijo, las mamás están ahí. Siempre al pie de cañón apoyándonos y dándonos su amor incondicional. Ajá, así es, efectivamente. Y el, el Día de las Madres, me imagino que le regalaste una canción, quizá una serenata. ¿Cómo fue ese momento? Bueno, eso es un poquito curioso. Como dicen a veces en, en <risa> Casa, de en Herrero. casa de Herrero, cuchillo de palo, dicen. No. O sea, sí, he tenido la oportunidad de darle serenatas. Ya creo que hasta en mi casa están cansados de escucharme, <risa> porque a veces así es. Pero bueno... Eh, cuando yo tengo, a veces no, no es necesario que llegue una fecha para expresar el cariño, ¿no? Yo a mi mamá siempre le expreso el cariño cuando me nace, sea la fecha que sea, yo siempre estoy ahí molestándola, porque eso es lo que a mí me gusta, molestarla, así Pero, o sea, darle todo el cariño y apoyarla en lo que más pueda, porque a veces también uno como hombrecito también puede, puede ayudar en el hogar, ¿no? Y claro. creo que es una manera también de, de darle un, un regalo especial. Por supuesto, en la práctica, en el apoyo, en el ayudarle en las cosas cotidianas. Eso es el mejor regalo para una madre ya. Muchas veces no espera de quizá una flor, quizá una olla, porque si le regalas una olla le estás invitando a que siga claro, haciendo las cosas en la casa. Sí, eso es lo mismo que yo siempre le digo. Le digo, hay tantas... Tantas personas digo que a veces les regalan cocinas les regalan cualquier cosa. ¿Solo para qué? Para que siga cocinando, siga, no sé, en la labor es esclavizada, como yo digo, pero cuando se puede ayudar, hay que ayudar. No creo que a nadie se nos deshace las manos por coger un platito y lavar, no sé, cosas así. Eso es algo que mi papá a nosotros nos... Nos yes. ha fomentado siempre que cada quien... Por ejemplo, en mi casa, cada quien daba su plato Después de, de merendar, de uh -huh. almorzar, no sé Cada quien coge, y... Como que es una ayuda Claro Entonces, creo que es importante también Y eso. además se va aprendiendo, se va formando Porque en un futuro también uno formará el hogar Y pues, bueno, ya estará como que preparado también para poder servir, ¿no? Porque eso se trata, la familia, servirse Claro, así es, así es Toca... Ayudar en lo que se pueda, porque yo cuando uno forme su hogar ahí uno se da cuenta de todo lo que a uno le dicen los papás. Cristian Flores, acompañándonos acá en escenario, Rostros que dejan rastros. Vamos a ver con producción. Nos vamos con la última canción, ¿cómo estamos con el tiempo? Tenemos también, creo, una entrevista. Eh, usted, usted manda acá en, eh, en eh, Producción, nos están dando la, la, la señal. Entonces vamos entonces con la. Eh, un distinguido amigo, don Segundo Veintimilla, en esos temas de música, remontarnos a aquellos años, eh, pues a través del testimonio de estas personas, es realmente espectacular. Uno no se imagina eh, cómo eran esos tiempos, estos talentos de aquellos entonces, cuando, pues simplemente por la pasión a la música, Tenía inclusive que, que hasta mentir, eh, hasta, eh, qué sé yo, eh, ser votados del trabajo. Bueno, cosas así nos cuenta nuestro entrevistado de hoy, don Segundo vitivilla Vamos a escuchar brevemente este extracto de la entrevista que le hicimos en algún momento. Escenario. Rostros que dejan rastros. Bueno, vamos a... Vamos a conversar un ratito con don Segundo Veintimilla, un ciudadano también de la parroquia de San José, acá en el Cantón Catamayo. Gracias por recibirnos en, en su casita, don Segundo. Hay mucho que contar, sobre todo en el campo de la música. Usted, si nos puede recordar un poquito en sus aquellos tiempos de su juventud, cómo era la música, qué recuerdos tiene acerca de la música. Para ahorita de la música de hoy no sé nada. Pero yo sé, San Juanes, Pasacalles, Corridos, este, Chilenos, que llamaban entonces eso. Son, esos son los versos antiguos. De ahí, la, para ahorita, la, la juventud de hoy, de, de los versos que hay, no sé ni uno. Porque no me queda ya ni en la cabeza. De esas canciones, de esos tiempos, ¿cuál es la que recuerda la, la que más recuerda? Todos dit y pueden sonar alguna que claro por ejemplo que es que dice ay ay, ay, qué dolor me duele un grito solo por tu amor en mi casita donde yo pasé en mi chocita donde yo pasé un daré un fuerte abrazo y te desperté mm -hmm. grabado en mi alma también se valse ¿Cómo es eso? grabado en mi alma llevó la imagen de tu cariño Grato recuerdo de una mujer para olvidarla. Hoy que me encuentro desengañada, quiero dejarle tranquilidad para que así pueda vivir. Hoy que mis palabras te fastidian y te oprimen, hay que te has vuelto de la noche a la mañana. Será porque soy pobre y ya no quieres perdonarme. Maldito el dinero que por él me abandonaste. Segundo, vista cómo se aprendió esas letras? Por cuanto de que más antes, los, los viejitos más antiguos. Sabían, en lo que yo tocaba la guitarra, hacía bailar por ahí así, oía a los demás, aprendí. Más, más joven, siempre se me quedaba. ¿Y usted aprendió entonces a tocar la guitarra? ¿Tocaba a, la guitarra? Yo ya. Ya tocaba la guitarra. Ahí lo que lo que les veía, los via, lo que tocaban hasta por prima que llaman. Entonces yo les vi, la prima si no avancé a, a tocar. A, aprender, pero este por, uh, por los otros um, términos sí me acuerdo mi menor relativo de mi do mayor sol de mi y fa cinco posturas de que de sé con eso pa, cuántos años tenía en ese entonces verá como yo no le puedo dar mucho mucho la razón por cuánto de que yo me cree, como soy huerfanito yo no tengo papá, ni hermanos, ni, ni familia de ninguna parte. Me llevaron una familia a San La habían cogido a mi mamá para que ella sea cocinera y yo vuelto a ser la cuesta de martón para que juegue con los niños, con los hijos. ya Mi mamá ni bien había llevado así en lo alto, pues yo no doy razón, sumamente nada. Estado tiene más o menos algunos meses ahí ha ido pues, porque no me doy yo, no me acuerdo que había subido así al alto de mi mamá y se ha muerto y me quedo yo mí entonces los patrones ellos me criaron ellos me una semana me llevan de estudio para que el niño vaya donde los queridos hermanos a estudiar y de ahí sí me sacaron, no me dieron más segundo Y luego a usted también, ya sus amigos, las amistades empezaban a invitarlo porque sabían que a usted le gusta cantar, le gusta trinar. Ah, no, eso sí, sí, me, me invitaban, por ejemplo, hoy, hoy 20 mil, en tal parte es el día de San Vicente. Vamos para que no se comience a ir, ¿eh? a irse a cantar, ¿eh? ya, ¿huh? cantábame hasta que me quedaba borracho. ¿Y con qué le pagaban? con la comidita, nada más por eso una vez estábamos aquí estaba yo aquí, como sabían bien que yo tocaba la guitarra, me llevaban a un punto llaman la sota ¡Pu! bien cochinado, bien atendido, con una buena mula bien vestida mula, me llevaba el día de la, el día de... como a todo músico ¿Ah? como a todo, músico. todo músico por eso bien dicen que la, la idea del músico me, me dejaban ahí votando se iban, yo ni sabía. Acá es que la verdad que yo conocía el camino que era de venirme para acá, me venía echando al hombro de la guitarra, y ya ni café ni nada, yo. ya se veían mandados. Entonces ahí, ahí me volvía, Esa es la idea del músico. Una parte me llevaban así, pero así en el día de los José, el día de los Manueles, el día de los... De todos los de por ejemplo, de San Vicente, me llevaban por ahí así. Pero ahí sí, en, así en las casas, ya habían comido, sí. Ya, a veces me, ya no quería tocar guitarra, ya. o si no, también se arrancaban las cuerdas, pues dejaba, poniendo unos puentes de carriz añadiendo las cuerdas. Una lástima era eso, porque en ese tiempo no, estaba lejos así para irse puedo comprar una cuerda. ¿Y así ¿Ja? tocaba, con la guitarra añadida? Ya, y, pero, pero ahí yo le ponía un puente de, de carriz, claro no amarrándole bien, y ahí sí la temblaba. La temblaba y volvía a vuelta la música. Hasta que se acababa ya. Lo importante es que estaba en manos de un buen músico el instrumento. Yo le, yo le añadía, yo le daba las formas con tal de darles música. Y, ¿Y ¿Usted también le gustaba en ese tiempo el trago? No, no hacía falta. Ah, sí, pues, hablamos de músicos. Le, me daban trago, pero aguantaba harto. Me o hacía borracho, me acordaba muy bien, me acordaba los versos. Como bailaban parejas ahí por un lado y otro, bien, hasta que ya me cansaba, o uh, a ver si ya vengan para que almuercen, o vengan para que coman alguna quita de la merienda. Entonces ahí paraba. Decir de noche, seguir calentado y, y baile y baile, decir también, una vez me chumaba, No, no acuerdo más nada. No es como ve. Ahí como suena. Eh. Ahí. Argumento. Vale. <risa> Mira eso. Haz que te han visto. que te han visto, no te han visto nada Hasta que te han visto y no te han visto nada Un solo de pedazo, un pedazo de empanada Un solo de pedazo, un pedazo de empanada Y esos, esos versos son de su propia inspiración son de lo que yo aprendía que cantaban otros de yo no sacaba tampoco ah, ya, ya. no sino lo que cantaba otros y en lo que usted solo aprendía, a... Solo aprendía a, la, a lo que ellos eh, cantaban yo como también, como también tenía la guitarra ya le cogía los compases los... Por ejemplo, led. este es el término mi menor y este es relativo de mi y este, sol de mi y do mayor. Y es cambiar la eh. Pero más se toca, digamos, para cantar ese, San Juanes, este solo con mi menor. Mi menor relativo de mi y sol de mi. para que cambiar el, el voz. ¿Y alguna vez alguien le pidió que le dé clases de guitarra? Sí. Un muchacho vino. Ya se fue se a, a macharle por lo que dice. Vino aquí, venía siempre que le, le enseñen en los primeros términos. Y, y el muchacho, de mucha inteligencia, aprendió mejor que mí de una vez. Con solo con los términos, Y qué lindo pecho. El pecho es lo que le acompañaba. El pecho. La no, Segundo Veintimilla, queremos agradecerle mucho por habernos abierto las puertas de su casa y contarnos un poquito de su historia, sobre todo de la música. Sí. Si quiere enviar un saludito ahí a la gente que le está viendo, a su familia, un mensaje que quisiera dejarnos en esta parte final. Por mi parte, yo soy muy agradecido de la parte que ustedes han venido. Hacerme reconocer y decirles que les agradezco muy infinitamente. Las puertas están abiertas para que vuelta, vuelvan a regresar. Escenario: Rostros que dejan rastros. Bueno, ahí estábamos viendo esta entretenida entrevista que pudimos eh, en tener con nuestro amigo segundo, Beitimilla, eh, adentrándonos un poquito en esos tiempos, eh, de aquellos tiempos mozos, decimos, de, de nuestros eh, viejitos, de nuestros abuelitos, ¿no? Que, como bien lo comentaba Cristian al inicio, él también tiene referencias de su abuelito y de tantas cosas que ellos, de tantas experiencias, sobre todo dentro del campo musical, que ahora nos, un poco nos sorprende, eh, nos da curiosidad, Cristian, pero esas son las bases de lo que hoy, eh, por ejemplo, Cristian, ¿no? de lo que hoy es Cristian, de lo que hoy son los músicos. Cristian, ¿qué te pareció este, esto? Eh, ¿Qué puedes rescatar de lo que nos acabó de comentar Don Segundo? Bueno, creo que la música antes era... Muy bonita, muy transparente, se puede decir. Uh -huh. y, como le decía, yo tengo ese legado justamente de, de mi familia. Tenía un músico así mismo, antiguito como, como Don Segundo, que, que en verdad lo hacían por pasión. No tanto por dinero, por ganar dinero, uh -huh. sino como él decía, que ya con, con la comidita que le den ya estaba el pagado el pago, claro. claro y a veces así así toca a veces al músico así a veces le toca hasta hacerse conocer para después no sé pensar en algún pago, no sé, pero lo importante es seguir, ¿no?, seguir y, uh -huh. y sobre todo no olvidarse de esas raíces, porque eso es importante, muchos músicos olvidan de, de dónde viene, en verdad, la raíz de la música, viene justamente de, de la gente de antaño. Claro, y, y ser sí. gratos justamente con esas personas que nos dieron quizá ese empuje, esa, ese primer paso que nos hicieron dar, eh, y hay que ser siempre agradecidos, estemos ...donde estemos, sobre todo cuando se llegan allá a esos niveles altos... ...es importante recordar desde dónde uno viene. Cristian, eh, dentro de lo que tiene que ver con eh, el, el tema de, de los contratos... O ...antes de eso, eh, te has presentado a nivel de, de Catamayo, de nuestro cantón... Eh, ...qué tipo de música es la que tú estás ofreciendo. Bueno, sí, ha habido presentaciones... Creo en muchos eventos, sí he tenido por ahí unos eventitos donde me han, me han invitado justamente para el Día de la Madre, uh -huh. eh, eventos así religiosos de de santitos ahí que saben hacer fiestitas por ahí, uh -huh. me han invitado, he estado por ahí presente haciendo un poco de todo, a mí también me gusta la versatilidad, uh -huh. entonces hacer de... De todo, porque, como le digo, quedarse uno estancado en un solo género como que no, no da mucho. Uh -huh. Entonces hay que explorar también, buscar eh, otro tipo de música y tratar de cantar de todo. Creo que eso es una base fundamental de un artista, uh -huh. que le haga todo y sobre todo para poder llegar a, a tanto público, a tantos gustos musicales que hay en, en decir, la gente. Es decir, tú cantas baladitas, boleros, eh, también para bailar. Así es, sí, sí, en todo lo que se pueda Uh -huh. se pueda cantar, ahí ahí estoy. ¿Pero tú tocas también el, la, la guitarra quizá o... Sí, sí, también le hago un poquito a la guitarra, no que ahora estoy un poquito como que dejado un poquito, yeah. como que tengo que volver a retomar para nuevamente sintonizarme con la con la guitarra y la uh -huh. música, entonces. Es eh, digamos cuando uno deja de hacer algo como que pierde la práctica. Por supuesto. Ya, yeah, entonces, creo que solo es cuestión más de nuevamente retomar y Creo que ahí sí ¿Alguna vez te han me... dicho que tienes algún parecido con algún artista? Sí, siempre Siempre me lo dicen ¿Con quién? A veces me dicen con Fausto Miño de, aquí de Ecuador <ríe> A veces <ríe> hasta Manolo también me han dicho por ahí Recientemente nomás estuve, estuve en un evento que se llama, se llama La Voz Catamayo Participé Ajá. y gracias al esfuerzo y sobre todo gracias a Dios quedamos en, en uno de los de los lugares pri primeros de en este evento, quedé como en tercer lugar y estuvo, estuvieron un buen número de, de artistas de aquí de Catamayo y también de la provincia, unos contaditos de la provincia que también participaron y muy bonita experiencia, sobre todo muy bonita eh, la importancia de, de conocer a otros talentos y, y descubrir y, y bueno, y, y en esa anécdota que le cuento ahí, que empezaron a, a molestarme, a decirme que sí que yo me parezco a, uh -huh. a Fausto Miño, me decían unos, otros a, me decían Manolo y así, uh -huh. así. Pero bueno, cada quien, ¿no es cierto?, es, <risa> se identifica como... como sí. un, casi a mí no me gusta que me comparen, pero bueno, uh -huh. si es el gusto de, de, de, la, de la gente, pues bienvenido sea. Así es, Cristian. Bueno, yo creo que tú poco a poco irás eh, también... Eh, buscando tu propia identidad tu propio perfil como artista y nosotros desde nuestro programa te deseamos mucho éxito bueno todos los artistas que han pasado por acá son muy especiales, cada quien tiene su, su arte, tiene su, su particularidad y por supuesto tú eres un, una persona sobre todo muy sencilla, humilde, nos damos cuenta de eso y eso es valiosísimo, sobre todo en estos tiempos, Cristian, cuando la situación de valores en toda la comunidad como que se están perdiendo, se está debilitando, pero eh, qué bien por ti, por esos pasos que has dado también o estás dando también dentro de la, del servicio a la iglesia, eso ayuda muchísimo en la parte espiritual ...en la parte de, del ser humano, Cristian, y te aplaudimos, te deseamos de todo corazón... ...que sigas eh, triunfando, y aquí tienes ¿no? a, a, a tus amigos en el programa, aquí en este canal... ...para eh, ofrecerte nuestro apoyo dentro de lo que tiene que ver la, la difusión... ...pues con mucho cariño, como lo hacemos con cada uno de los artistas que han venido... ...y quienes estén pensando venir acá al programa, les invitamos para que lo hagan. Cristian, te vamos a dejar quizá con un mensaje final... Eh, en estos tiempos eh, que el mundo poco a poco está volviendo a um, dar esos pasos, a buscar esa esperanza después de una experiencia muy difícil, ¿qué es lo que le quieres decir tú al mundo? Quizá um, también se viene un, un año, se aproxima electoral en nuestro país, eh, tú como catamayense, como joven, como artista, eh, ¿qué mensaje quisieras dejarles a la humanidad? Bueno, lo primero que sería, pues, decirles a todas las personas que lo importante en el ser humano es ser auténtico, ser eh, en verdad una persona que, que valora mucho la vida, creo que eso es importante, y, y sobre todo a saber tomar bien las decisiones, porque a veces cometemos muchos errores, a veces, como se dice vulgarmente, metemos las patas hasta el fondo, y siempre hay consecuencias. Entonces, yo sí le invito a la gente, por ejemplo, cuando se trata de elecciones, a pensar muy bien su voto, porque a veces las cosas, parece que a uno no, no le no le influyera en nada, pero ahí estamos también todos embarrados ahí mismo en el, en el mismo lodo. Entonces, es importante de que también nosotros, como personas, pensar bien siempre en los que vienen detrás, en las personas que vienen detrás, porque es importante siempre dejar algo para, para las personas que, que nos están siguiendo. A los jóvenes, jóvenes que sigan adelante, sigan luchando por sus sueños, a los que les gusta la música, igualmente que, que sigan adelante, tienen un talento, yo siempre digo en la vida, el talento es algo prestado, es prestado, creo que es algo que Dios nos, nos ha regalado y hay que devolverlo, hay que devolverlo, yo siempre lo digo así, hay que devolverlo, con mucho cariño, sobre todo con, con humildad, porque eso es, eso es importante, ¿no? no hay por qué decir no, es que yo soy el artistazo, el que canta el, el superestrella, no, no, eso es, eso no, porque como le digo es algo prestado, solo hay que devolverlo a Dios y, y cuando hay la oportunidad pues darlo a conocer. Ajá. Muy bien, Cristian, vamos a dar lectura a estos últimos mensajes. Gracias a don Alciba Robles, Jumbo, eh, saludos cordiales para a ah, para don Segundo. Buenísima historia para nuestro entrevistado, eh, don Segundo Ventimilla. Pues sí, fue muy, muy inspiradora esta entrevista. Gracias a don Alciba Robles que nos está viendo. También Gia Flores, la familia, ¿no?, Así es. Te deseo toda la suerte del mundo a mi hermanito que Dios me lo acompañe en esta nueva etapa Un abrazo, te amo mucho hermano querido A ver, dele un mensaje a toda la familia, a los hermanos que le están viendo, le están apoyando ahí Claro, a mi familia que está me está siguiendo, gracias en verdad Creo que han sido un pilar fundamental para mí porque ellos han estado detrás siempre acompañándome en cada evento que estoy O en cada participación, ya sea en, en algún festival ellos siempre han estado ahí apoyándome, aguantándome cada noche de ensayos, soportando la bulla y todo, pero ahí han estado al pie de cañón conmigo. Creo que es importante, para mí es súper importante que ellos me apoyen y sobre todo que estén detrás de mí, aplaudiéndome y motivándome. La familia es la familia. Cristian, sí, ¿dónde lo pueden o cómo lo pueden ubicar para algún contrato? Sí, estamos justamente en las redes sociales con el mismo nombre, Cristian Flores, nos encuentran en Facebook, en Instagram, y en el WhatsApp, pues, nos encuentran con el 0989 97 22 Bueno, queremos agradecer a Cristian Flores, nuestro artista invitado para este viernes de música, y también, por supuesto, a Pablo, el acompañante con la guitarra. Pablo, muchas gracias también por estar acá. En el programa, pues eh, vamos a dejarles a nuestros amigos que nos están viendo con la última intervención de nuestro invitado Cristian Flores y nuestra gratitud por haber aceptado la invitación, Cristian. Nuestro corazón grande para ti, para tu familia y muchos éxitos en eh, tu carrera de músico. Igualmente yo estoy muy agradecido con ustedes por darnos la, oportun la oportunidad a los artistas locales de, de hacernos conocer. Creo que es importante que los medios estén también apoyando porque como le decía, el artista sin el apoyo, no sé, de algún medio radial, de, de instituciones, creo que no, no se sale adelante. Entonces, esos medios muy bonitos, o esos espacios para, para poder dar a conocer el talento. Entonces, yo muy agradecido de corazón con usted, don Ramiro, con don Leonardo. Muchas gracias, en verdad, por, por darnos esta oportunidad y bueno… Para despedirnos, pues, una cancioncita ecuatoriana, Collar de lágrimas, para los migrantes, y como estamos también en el mes de las mares, es una canción que justamente le gusta mucho a mi mamá. Entonces... Se lo voy a dedicar justamente a ella Perfecto, con mucho cariño, con mucho cariño. Gracias a Clínica Dental San Francisco Intercom, Equilec Consultorios Médicos Martínez y Alex Arts Les agradecemos amigas y amigos Por habernos acompañado en este programa de Escenario, Rostros que Dejan Rastros Les invitamos para el próximo viernes Con otro invitado especial Un abrazo muy fuerte Y les dejamos entonces con la última intervención De Cristian Flores Hasta el próximo viernes Así será mi destino, partir lleno de dolor. lágrimas dejo en tus manos y el pañuelito con cerebro mi bien y en la lejanía será mi patria que con mis canciones Padre Santa, le pido al cielo, le conceda siempre la bendición.